y también a Fernanda Patrone, ¿cómo les va? Buenas tardes. Para ser ordenados vamos a empezar con Fernanda Patrone, que representa la empresa Bligraf, pero que está trabajando en este plan ¿no? de juntar a empresarias. ¿Cómo va Fernanda Hola Martín, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo con, con vos, con Ana. Y sí, así es. Eh, hoy cumplo el rol dentro de este hermoso grupo que tenemos de networking de uh -huh. mujeres empresarias de Escobar. Eh, ya hemos tenido tres encuentros y que esté con el rol de coach dentro de la organización del de equipo de estos encuentros. ¿Y cuántas personas? Y además, ¿cu además de eso. Soy Key un Manager en Digraph, así que Bien. también vengo de la industria. Bien. ¿Y cuántas empresarias hoy están integrando este grupo? ¿Tiene nombre el grupo? Sí, el nombre es Networking Mujeres Empresarias Escobar. Bien. Actualmente hay 38 mujeres empresarias, emprendedoras, formando el grupo. Bien. Y le damos la bienvenida a Analia Mastroniani, que... Está ahí justo en la entrada de Escobar. Tiene una empresa que se llama Barbarroja. Se puede tomar, creo que la mejor cerveza de la región. Analia, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por recibirnos y que nos des el espacio para contar este proyecto que bueno, nos tiene muy entusiasmadas. Y ya tenemos muchas acciones eh, concretas, digamos, como que, que, se, que no es solamente un sueño, sino que se lleva a la realidad. Eh, pequeñas acciones, pero potentes. Analía, ¿y tu rol dentro de este espacio de networking? Eh, Relaciones institucionales. Una, podría ser, fui una de las fundadoras del grupo. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, sí. No, eso que notamos. Eh, surgió como una idea y tenemos apoyo del municipio de uh -huh. Escobar que desde el primer eh, momento eh, no les gustó la idea y nos ayuda por ejemplo desde brindamos un espacio porque a veces es el espacio común nosotros tenemos el lugar en la cervecería pero bueno también como la idea es agrupar a mucha gente eh, está bueno que, que el poder de convocatoria eh, se sume no de un lado de otro este, y pierden el miedo. Bien. ¿no? Que no es una, una cosa ni social, no es algo para mejorar entre todos. Ustedes. Entonces, ese grito también está, está bueno porque eh, en la municipalidad, de alguna manera, es como alguien que coordina o que está y no es no es un beneficio de una sola persona, ¿viste? Que siempre está como ese, ese. ¿Quién se quiere? ¿Qué es que hay atrás de todo esto? Uh -huh. bueno. Me contaban que ya hicieron tres reuniones, una fue ayer no uh -huh. y, y me gustaría saber cómo planifican ¿no? eh, estas reuniones, porque hay un espacio social, un espacio de networking, un espacio para capacitarse. Ustedes en esa jornada van teniendo como eh, distintos estados eh, para, en definitiva, ver la potencialidad de la persona que yo tengo al lado y ver... ¿Cómo claro. se puede mejorar los negocios? O... Claro, siempre hacemos como mini capacitaciones. Uh -huh. En el primer encuentro hicimos un, una, eh, practicamos una técnica guiados por un coach que nos enseñaba cómo presentarnos rápidamente eh, nuestra idea, nuestro negocio. Y bueno, son, son técnicas que por ahí no las teníamos como estudiadas y pre preparadas, y que a partir de eso, eh, por ejemplo, ayer nos decían las chicas que la, ya, la, ya les dieron utilidad. Entonces, eh, se encontraban en una situación que por ahí no estaban, pero no era una situación de negocios, era una reunión de padres del colegio, y surgió que eh, había un potencial cliente, claro. o un potencial interesado en lo que ellos podían hacer. Entonces ahí le, brevemente ya tenían como preparado la forma de presentarse. Entonces este está bueno que, que sea concreto no lo que logramos y lo que vamos, las ideas que vamos teniendo eh, sean utilizables. Bien. Y ayer, por ejemplo, trabajamos guiados por Fer en eh, la misión y la visión y los valores. Fue una primera actividad, no se pudo terminar porque como que también hicimos... Eh, vamos contando, cada uno de los que participan en el grupo va contando eh, a qué se dedica, y, y bueno, ya hicimos degustaciones de cervezas, hicimos degustaciones de vinos, ayer fue una, una sommelier de té y nos contó cómo es la ceremonia del té, entonces pues siempre hay, hay, hay momentos de aprendizaje, ¿no Fer? Sí, ayer particularmente en esta ceremonia del té, eh, fue una hermosa ceremonia y yo me quedé con una frase que, es que decías recién, Martín, también, ¿no? Ellos hablan de eh, un encuentro, una oportunidad. Uh -huh. Tiene uh -huh. su traducción en, en, en, en, en japonés, que es Ichigo Uichie. Y de alguna manera era representar también lo que hacemos nosotras en cada encuentro: es reunirnos, contar qué hacemos, ver qué necesita la otra. Vos decías cómo programamos cada uno de los encuentros. Uh -huh. Bueno, Previo a esto, en uno de los primeros encuentros, fue preguntar: ¿qué necesitas vos? ¿Qué te gustaría que pase en estos encuentros? Y es, entre todas, empezar a sumar. Es ver cómo puede estar para la otra, qué le puedo ofrecer y la otra que me puedo ofrecer a mí, desde ese networking, desde esa red de generar esos contactos. Me contaba Fernanda que el, el, el grupo inicial fueron cuatro, ¿no? Ustedes dos y dos empresarias más. ¿Qué les pasó en esa en esas primeras charlas decir ¿ustedes qué buscaban eh, eh, específicamente en la relación con otras eh, empresarias eh, o qué estaban buscando o qué esperaban que surgió decir, bueno, vamos a hacer estos encuentros porque nos tiene que servir a todas Claro Bueno Analía que fue un poco como la ideóloga de esto uh -huh. que por ahí con, con con su perfil más tranquilo, más bajo pero es realmente quien dijo, bueno, a ver, quiero esto vamos por esto, y así fue como nació ¿no? y era esto de juntémonos, pongamos sobre la mesa, eh, ¿cuáles son nuestras necesidades? pongamos sobre las mesas, eh, ¿cómo puedo estar para la otra? porque por ahí yo necesito un proveedor y resulta que en ese grupo puede estar ese proveedor claro. o en ese grupo hay alguien que me puede recomendar un proveedor y es esto de comunicarnos, hablar, reunirnos, esto de aprovechar los momentos, los encuentros, también, por supuesto, tenemos nuestro grupo de WhatsApp donde vamos a intercambiar... Eso información. iba a preguntar recién si después de la reunión se continúa, porque me imagino que ahí puede surgir mucho, mucho networking, mucho negocio. Sí, totalmente, totalmente. Y ya hemos tenido casos donde decir, bueno, a ver, eh, yo necesito un lugar para hacer un evento o necesito a alguien relacionado con el arte, bueno, en el grupo hay alguien que trabaja toda la parte de arte, toda la parte musical, y es, bueno, mira, yo puedo hacerlo, ¿no? Y cada, cuando pasan esas conexiones, puedo decir, ok, este es el sentido claro. de este grupo de networking. Es, es decir, bueno, a ver, quiero hacer tal cosa, y ayer, por ejemplo, pasó algo hermoso, que te lo comento también, uh -huh. que eh, no es una de las integrantes de los grupo de la empresa de Prego, decía, bueno, yo tengo el espacio para dar talleres, pero no tengo una profesora de crochet, por ejemplo, ¿no? Y enseguida surgió ah, pero yo conozco, cuando ves que empiezan a pasar esas cosas en el grupo es donde decís, wow, qué poder que tenemos en trabajar de esta manera, ¿no? Esto que, que vos comentabas al principio de decir, eh, gestión colaborativa, claro o sea, qué lindo que es poder trabajarlo desde esa gestión Uh -huh. Y me imagino que también con la apoyatura del municipio se, seguramente es con la Secretaría de Producción Sí que les dan esa apoyatura esa, esa apoyatura de Estado ¿no? en donde el Estado termina siendo un poco el articulador para que este grupo cada vez tenga más volumen uh -huh. sí, Y ahí, y ahí algún... también eh, danos este espacio para agradecerle a Lucila Blanc que uh -huh. también es un apoyo grandísimo para nosotras y que siempre está acompañándonos en cada una de estas cosas que queremos llevar adelante y por supuesto también el apoyo de Hernán González de la Secretaría de Producción. Le, les hago la última pregunta y desde ya les agradezco muchísimo este tiempo que, que nos están dispensando para contar este proyecto que cuando yo hablé con Fernanda a mí me sorprendió ¿Por qué? porque no es común que los empresarios dediquen tiempo, bueno, cada vez más, ¿no? Pero hasta hace algunos años no era común que empresarias, en este caso, dedicaran tiempo eh, a, a, a, la relación, a, la, a la relación intrapersonal y al negocio que puede surgir y que capaz que no está, que, que no, no, no depende muchas veces del sector propio, sino que además uno puede capaz que colaborar con otros sectores sin tener una relación directa. ¿Pensaba si en, este, en este plan de crecimiento ustedes, hasta dónde creen que pueden llegar, hasta dónde se puede abrir el grupo? ¿Cuál creen que va a ser el horizonte de este grupo? Cualquiera de las sí, dos. No nuestra idea es, justamente estamos trabajando ahora en la identidad, de cuál es nuestra misión, cuál es nuestra identidad, uh -huh. estamos hablando de crear un, nuestro Instagram propio, eh, hacer nuestro calendario y poder relacionarlos porque ya hay algunos grupos de empresarias eh, dentro de Argentina, hay en, otro, en otros países, hay en Latinoamérica, participar de foros y de alguna manera ampliar la red. Eh, de hecho hablamos Vamos a, a adelantarnos un poquito, pero vamos a estar presentes en la Expo Escobar. bien Ahí es donde la municipalidad nos permite, ya sea mediante una charla, eh, y estamos viendo la posibilidad de tener un espacio, tipo un stand, donde podamos contar esta idea y ahí ir sub, siguiendo, sumando eh, voluntades. Les agradecemos sí. muchísimo. Adelantamos que la Expo Escobar está prevista para el 8, 9 y 10 de junio próximo eh, en, en la feria de la flor, me, en el predio de la flor, creo que tengo entendido, así que seguramente nos vamos a ver ahí. Le agradecemos muchísimo este tiempo y gracias por compartir, porque también hacer esta nota ha tenido un sentido colaborativo de ustedes hacia nosotros para conocer esta, esta posibilidad de juntarse, de trabajar, de capacitarse y además de pasar buenos momentos, porque me dijeron que el tema, el, el momento del té... Fue un lindo momento también, así que muchas gracias a las de dos. De cerveza, de vinos, de chocolates, cada eh, también tenemos momentos artísticos, de Bien. vamos a tejer, hay una de las chicas que tiene un emprendimiento de, eh, de hilados, así que tenemos varias ideas. Y te queríamos compartir, Fer, si sí. le podías compartir la dirección de mail, sí, si claro. alguien en la audiencia nos quisiera contactar. Sí, por supuesto. Nuestro mail es networkingmujeresescobar@gmail.com. Perfecto, perfecto. Les agradecemos muchísimo. Hasta Muchísimas la próxima. Muchísimas gracias Martín. Hasta gracias a Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos con...